Bueno, la noticia que le tocó a Liz, Néstor, es que Miguel Vargas criticó la renuncia de Hugo Veras, que ustedes saben que Hugo Veras iba a ser el candidato a síndico por Santo Domingo. Y porque, y entonces lo que hace Miguel Vargas es que apoya al candidato del PLD. ¿Y, que, que, y Miguel Vargas todavía tiene eso. Y él tiene la vergüenza de tener un partido. No, como ¿Eh? no y PRD. Y el perro de un partido. Murió hace tiempo. Bueno, el presidente del partido de la Revolución Dominicana, Miguel Vargas Margo Donado... Lo llevó de un 46 a, a un 2%. el <risa> león. Respondió a Hugo Veras luego de la renuncia a seguir liderando la candidatura de ese partido en la alcaldía del Distrito Nacional. Perdón, lo dije mal ahorita, dije sandor... Distrito Nacional. No es Gran Santo Domingo, el Gran Santo Domingo es. Eh. Okay, gra ok, gracias por ayudarme con la corrección. Y pasar por forma formar parte en la cabeza encabezando la boleta Carolina Mejía por el Partido Revolucionario Moderno. Se recuerda que Hugo Veras, luego de varios días intensos de rumores, renunció de la candidatura del PRD y cuando faltaban 12 días para las elecciones municipales, lo que ha provocado un terremoto político en la capital de la nación. Ahora, ¿tú sabes qué están preguntando, en ¿Qué, ¿Qué hizo lo cual esto? Dios mío, ¿eh? <risa> Hay gente preguntándose, dije que le, le han y que una moñita... Bueno, entonces el hombre que yo no quiero nada. <risa> el hombre, el hombre que ya. Entonces la gente, no hubo veras. Bueno, yo la verdad no entendí ese cambio. Le voy a decir por qué yo no lo entendí. Porque, ¿cómo es posible que una persona tan cercana a Miguel, que tiene un buen puesto en, en la presidencia y todo eso, teniendo regidores, que ahí estaba Emily Baldera, la que era presidencia de la Croate, nuestra amiga que iba a ser candidata a regidor, todo eso se fue a, a, a pique. O sea, todo eso se fue a pique y ya no va a estar por la sencilla razón de que el síndico renunció. Entonces, si el síndico renuncia, entonces pasa que los regidores se quedan en el aire. Ay, y... ay, ay, qué okay, toyo. No, ya no, porque ellos firmaron una renuncia que se le entregó a la Junta Central que Miguel Vargas le, que le pidió a cada uno de ellos. Yo lo que no entiendo también es por qué Miguel Maga pide la renuncia de ellos. Ah, sí, ahora que me acuerdo que ya no se Es que si tú votaste por uno, no puedes votar por otro. O si no, el voto es nulo. Tiene eh, que, si no que votar por el síndico, tiene que. Por el regidor de ese de, de, de, de, ¿Tiene aliado. Tiene que ser, ser olvidado. No puede ni que votar y que es síndico. No puede y brincar y de... que por otro lado, no, Nada no, no, no, no, no. Así que. Bueno. Eh, el hombre se molestó, se guilló o sea que no estaba muy de acuerdo con eso. Vio a Martín Esposo que dijo que David ya no tiene nada que ver con eso. No sé por qué hace esa aclaración. Bueno, no sé por qué David mandó a hacer esa aclaración porque fue David que lo mandó. Porque eso no es nada, todo eso está calculado. <risa>